Vamos a hacer una manualidad que no, me, no cuesta, no cuesta. Es como para un minuto. Vamos a poner las latas para apoyar eso. No voy a tener que estar con las manos. Ay, creo que no se apoya Hay que ver si se puede aquí. Ahí se puede, lo en pausa unos minutos. Ahora tenemos que agarrar marcadores de estos que te pintas en la mano. Y ahora pingo. Y bueno amigos, ¿saben qué hicimos con todos estos marcadores? Teníamos que pintarnos las uñas, miren. Yo me pinté. Las uñas y luego si te vas bañando, lavando las manos, se te sale. Bueno amigos, adiós. Luego nos vemos en el próximo video.